listos, listos muy bien, buenos días bienvenidos a las charlas de artistas con doctorado hoy día tenemos a Sarmen Almon quien es artista sonora compositora, performer vocal mexicana eh, Contradicción tradición Roy, Roy Hart, a través de la voz humana, establece relaciones con las nuevas tecnologías a partir de la exploración de posibilidades vocales del cuerpo humano como instrumento. Utiliza la técnica de Royhardt que implica incorporar el performance vocal, la expresividad del cuerpo y el teatro. Estudió composición con especialidad en canto en el Conservatorio del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en la Ciudad de México. En 2007 estudia con Linda Wise y Enrique Pardo con los principios del teatro coreográfico y técnicas extendidas en el, cen en el Centro Internacional Roy Hart. Estudió la maestría en Sonic Arts en Queens University en Belfast, Irlanda del Norte. Sonología en el Conservatorio de Den Haag, Holanda, y teatro coreográfico en el Pantheon de París. En 2014 estudió con Jonathan Hart en Nueva York, eh, ha desarrollado el proyecto Alquimia Vocal, que es un proyecto de investigación desarrollado en el Instituto Nacional de Bellas Artes, que conjunta las técnicas vocales extendida y nuevas tecnologías, y actualmente es doctorante en el doctorado del Instituto Nacional de Bellas Artes del INVA. Hola Sarmen, buenos días y gracias por haber aceptado esta charla. Hola Gabriel, muy buenos días, gracias, gracias por el espacio. Hay algunas acotaciones que hay que hacer ahí en esa biografía. Sí. Ok. Pero, ¿Quieres mencionarlas? No, uh, no comencemos. Bueno, ya las iré, iré diciendo. Porque, um, bueno, sí, en los inicios, uh, yo no estaba en el Conservatorio de Bellas Artes. Es chistoso porque yo comencé estudiando etnología en, el, en la ENA, en la Nacional de Antropología e Historia, hace muchos años, eh, y al mismo tiempo estudiaba música, estu pero estudié como con, de hecho, con varios maestros como particulares, y estudié en el DIM, eh, también, y finalmente logré como sacarla para aplicar directamente a Francia, en París, con Panteatre, y después ya la maestría la hice en, en, en Belfast. Lo que sí estoy como doctoranta en Bellas Artes, eso sí, sí es cierto, y la otra es lo de Alquimia Vocal, porque Alquimia Vocal pues es realmente una plataforma independiente, eh, la cual eh, pues no es apoyada por ninguna institución, en este caso ahí eh, mencionadas mencionabas Bellas Artes, eh, y no, realmente yo la creé en el 2017, eh, sí. y es como esta plataforma, eh, sí de investigación, pero mucho más mi parte pedagógica, por así decirlo, que igual hablaremos un poquito, eh, pero es totalmente independiente. Palabra que no me encanta porque el otro día platicaba con colegas y decíamos que más que ser independientes somos de dependientes, dependientes de que todos te contraten, dependientes de que acepten el proyecto. De Entonces, eh, ahí, ¿no? Que es sí, sí está padre dejar claro que alquimia pues es, es totalmente una iniciativa eh, fuera de la institución, ¿no? Y que, que ahorita poquito a poco van saliendo cosas, pero… Pero bueno, nada más. Okay. Entonces, una disculpa porque tomé la información de Wikipedia y eso confirma la regla que Wikipedia no es nada confiable, ¿no? No sabía que estaba en Wikipedia. Sí, lo encontré. No sé por qué este. Hay que entrar. El otro día había googleado tu semblanza, que la tenía por aquí en algún espacio, pero la perdí por tantos discos duros que hay de repente. No, no está perfecto. Solo Vamos. está luego, bueno, ahí decir, que, que realmente uno chambea y, y dentro y fuera de la institución, no que es, es importante. Pues ya que empezamos a hablar justamente de, esta, de tus inicios, ¿a qué edad iniciaste en el arte? Entonces, ¿te formaste en, en música desde el principio? Mm, sí, diría que sí, sí, sí, eh, como en la escuela. Realmente yo de, de pequeñita siempre quise ser pintora y dibujante eh, luego no, eh, cambió eh, luego quise ser bailarina yo creo que en mi próxima vida sería bailarina y estuve un tiempito como en estas ondas de jazz, danza contemporánea pero realmente no soy bailarina y por la danza precisamente por estar en un grupo terminé en un coro y digamos que fue a la edad más o menos de los 17 años ya hace pues, 20 años tengo 37 y eh, donde comencé en un coro eh, tocando la guitarra, ya sabes, y es en el paso, entonces, híjole, no sabía, realmente no sabía cómo por dónde ir, me interesaban las ciencias sociales, eh, me inicié mucho, me gusta mucho aún la, la música cubana, me gustaba mucho el danzón, yo tenía 15 años y me encantaba el danzón, y entonces cuando empecé a etnología me quería ir hacia la etnomusicología, pero estudia, empecé a estudiar música en la par, ¿no? Y fue cuando dije, me gusta el escritorio y el campo, o sea, si yo hubiera, quité etnología a los dos años de estudios, porque yo me quería ir como de campo, investigación de campo, pero si me iba, ya no iba a seguir creando, ¿no? Como en esta onda más artística, y decidí irme hacia la práctica, y creo que, pues poquito a poco, a través de, pues ahora, ¿no? El doctorado, y que me gusta escribir y cosas, pues he regresado, a, a la investigación y a la, a la escritura. Entonces hace 20 años más o menos, digamos 19, si empezamos a los 18, que empecé como eh, formalmente. Ok, pues aún así es una carrera joven, ¿no? De 18 años no es mucho, pero al mismo tiempo mm. sí uno se ha desarrollado bastantes cosas. Oye, platícanos de la maestría que realizaste ¿Cómo descubriste este programa de estudios? ¿Por qué decidiste irte a Irlanda? ¿Qué, qué fue lo que te motivó a irte a, al país de los gnomos este... <ríe> <Sí>, y el trébol? <ríe> fue... Eh, la vida... Eh, no hay coincidencias, creo yo, pero conocí a una mujer llamada Amy Rome, que es una doctora de la Universidad de Lancashire. Eh, pero la conocí en Francia, ella trabaja también con esta onda de, bueno, Roy Hard, ella en ese momento estaba haciendo su doctorado, y yo en Europa, estando en, vivía creo que ahí en Holanda, pero siempre trabajé durante siete años en Francia. Eh, la verdad es que lo que yo deseaba era quedarme en Europa eh, trabajando con, con este programa francés, más sin embargo, pues no tenía visas, o sea, cada año es renovar tu visa, ¿cómo le vas a hacer?, ¿cómo le vas a hacer?, y, y, en es, y en ese momento, en el 2009, 2008, 2009, yo pues ya, digamos que ya era música, o sea, pensando en la onda académica, ¿no? Pero yo ya estaba ya en el performance, en las técnicas extendidas, y estaba muy confundida. <risa> Decía, quiero cantar, pero quiero componer y al mismo tiempo quiero arrastrarme en el piso y quiero hacer música para tal. ¿Cómo le hago? Pues Emi Rom tuvo... A, conoció al que fue mi, su, mi, mi supervisor de maestría, eh, Paul Stapleton, eh, que es mitad mexicano, mitad estadounidense, y me dijo, oye, es que, bueno, y también yo venía también de la programación de música electrónica, me dijo, hay un doctorado en arte sonoro y un espacio que se llama SARC, el Sonic Arts Research Center, que te encantaría. Prueba en ese lugar, eh, a ver si te gusta. Contacte a Paul, vi el espacio, en ese momento apliqué. Yo aplicando, pensando en una visa, la verdad, creo que ese es como algo súper mmm, sí, que, que, que te guía, ¿no? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Tengo que estar aquí? ¿Cómo lo voy a hacer? Y tuve la suerte que en ese momento el programa de arte sonoro tenía dos años en un programa de interdisciplina. Entonces, yo cuando mandé mi aplicación, eh, yo... Quería conjuntar, decía, bueno, composición, arte sonoro, performance vocal y teatro coreográfico, que estas dos últimas líneas venían de mi entrenamiento en Francia. Eh, me aceptaron y me encantó el programa, fue, creo que fue una de las mejores decisiones eh, que tomé y, en mi vida porque tenía contacto con los de cine, con los de danza, con los de teatro, con los músicos y realmente... Eh, Chris, no me acuerdo su apellido, pero Chris, el técnico de SARK del Sonic Arts Ristro Center, eh, era, es súper, ya no es el técnico, pero bueno, sigue siendo un, un personajazo, pero una persona súper abierta, o sea, me decía, S.A.R.M., ¿ahora quieres volar? Te cuelgo. ¿Quieres mover el, el, el escenario? O sea, gente muy abierta a propuestas eh, que pueden sonar locas en un, en un teatro convencional, pero pero que te daban la oportunidad de, de investigar, de explorar nuevas posibilidades en la escena. Eh, y así es como, como llegué ahí y, bueno, me daban, ahí fue donde ahondé un poquito más en, en programming, en Max MSP. Eh, pero realmente cuando dije, es que esto es, eh, no sé qué es, pero es lo que quiero hacer, ¿no? Conjuntar disciplinas en este programa interdisciplinario. Y Belfast... Eh, pues es como mi segunda casa, digo yo, me encanta, después de la, de la maestría tuve la oportunidad de quedarme ahí un año trabajando y luego pues como cualquier persona que tiene una visa en el UK se va a Londres a, a sufrir, pero esa ya es otra historia. Sí. de ¿Cuánto tiempo fue esta maestría, un año o dos? Fueron 12 meses. Ok. Sí. Bien, Dios. Y luego decidiste regresar a México para el doctorado, ¿por qué no te quedaste en un doctorado por allá? ¿Por qué escogiste el doctorado de Limba? Pues te cuento que comencé dos doctorados, o sea, comencé un doctorado y luego me moví de universidad en el UK, eh, después de tener la visa de trabajo ahí en Belfast, eh, bueno, me la daban por dos años, me fui a Londres y luego apliqué... Yo no me acuerdo, creo que aplicas a todos, ¿no? Y me fui hacia Falmouth University. Okay. Um, ahí se me complicó un poco la situación de dinero. Eh, siempre he tenido o tuve hasta ese momento eh, el apoyo del extranjero y, y trabajé todo el tiempo allá. Eh, entonces, bueno, en ese, en ese problema económico me aceptaron después en la Universidad de Sheffield. Eh, y ese programa, lamentablemente, lamentablemente y no, Digo, ya pasaron años, eh, no lo concluí. Mi investigación iba un poquito por la que actualmente llevo, más sin embargo, se clavaba mucho más ya en la escritura, como en esta onda cyborg, a la cual yo decidí que no quería ahondar porque para mí el cuerpo humano, yo quería resaltar el cuerpo humano, eh, las vísceras no como en, en la escena, y en ese momento yo me encontraba ya en un campo que no es el mío realmente, o sea, eh, en una escritura, en, y además en una mayor escritura, menos composición, lo cual ahora es totalmente al revés, eh, y, y yo regreso a México en el 2014, eh, sin terminar ese doctorado, y dije, bueno, pues ya, no, no, no necesariamente tenía que hacer un doctorado, la verdad, o sea, no era como un plan en mi vida, pero pues acá... Eh, veo que sale una convocatoria y también eh, como objetivo y como ventaja de tener a lo mejor un papel que te pueda abrir otras puertas en el campo de, de investigación, escritura y también pedagogía, que es lo, algo que me interesa mucho. Creo que por eso decidí aplicar al a doctorado acá en Bellas Artes. Yo había visto en la UNAM, eh, veía que hay varias, cinco, cinco siete departamentos creo que en, en música, pero era en música. ¿sabes? Y luego en teatro, pero yo no soy actriz, y no soy, o sea, es como soy pero no soy, y, y, es, y este programa eh, tenía la posibilidad de, de que aplicaras con lo que sea, entre comillas, eh, en una cuestión más interdisciplinaria, y yo ahora pensándome como creadora intermedial, ¿no? más entre, en el entre, eh, y cuando me aceptan, dije, bueno, con o sin doctorado yo voy a seguir haciendo lo que hago, entonces, pues, pues me lo aviento. Y ha sido un poco difícil, um, la verdad, los dos primeros años, porque llevábamos eh, materias, eh, pues todos juntos, ¿no? Eh, metodología de la investigación, tal, y se, se enfocaba mucho a cosas de Latinoamérica. Um, y creo que eso, um, me no diría que me atrasó, o sea, aprendes, aprendes mucho, amplías como el rango, pero pero no te hace como a veces enfocarte en, en la línea ¿no? de, de trabajo. Pero ya finalmente eh, los últimos semestres eh, logré que aceptaran que, to que yo tomara mis... Mmm, los, ¿Cómo se llama? Los, no es el diplomado. Um, los seminarios eh, en la Facultad de Música con dos doctores, super, este David eh, y oh, Roberto Cole, en en la Facultad de Música los cuales siempre eh, pues, fueron muy abiertos, y pues ahí hice mis últimos seminarios. Entonces, por eso llegué a, a este doctorado. No era que yo ya tenía, ah, voy a hacer esto, ta. No, hay, no había un plan, ¿no? como que la vida te va llevando un poquito por ahí. Ok. Y ahorita, ¿qué tema de investigación entonces desarrollaste? ¿Varió de un doctorado al otro o seguiste con el mismo? Sí, sí varió, fíjate, porque en el primero yo estaba muy clavada, en las nuevas tecnologías, e incluso el título era como la voz y las nuevas tecnologías y la interfase. Pero llegó un punto en donde yo decía, es que esto, no sé ni qué estoy haciendo. O, no sé si te pasó en el doctorado que dicen, ¿a dónde voy? Pero resulta que tomo como base el título de mi proy proyecto, de, bueno, de la plataforma Alquimia Vocal que creo en el 2017, y como que me llegó una luz y dije, es que eso es lo que quiero. Entonces, ahora el título, que ha cambiado, ha cambiado, eh, se llama eh, alquimia Vocal. Eh, el poder, lo puse primero en inglés, The Transformative Power of Voice, o el poder transformador de la voz. Y es una investigación basada en la práctica, Practice Based Research. Eh, perdón porque lo, lo construí primero todo en inglés y, y voy así, mi cerebro va. Eh, pero el objetivo era... Decir, bueno, soy una creadora o artista eh, pensadora de su arte y quiero escribir sobre él, sobre cómo yo experiencio eh, el performance en la escena y cómo uh, com comencé de, sí, de un momento a otro o sea, como a desarrollar ciertos conceptos, no es que descubras el hilo negro, pero sí conceptos Palabras con las cuales poder identificar los diferentes estadios que, que, una, que un performer experiencia en la escena, pero en, la, en mi práctica llamada performance vocal, la cual no es un concierto para voz, ni tampoco es teatro, sino es como una pieza en donde la semilla es eh, el gesto vocal y a partir de ahí se desarrolla toda una composición. Ahora, el gesto vocal que viene del instrumento cuerpo también pensar ahí eh, ¿no? el girar un poquito la, la tuerca que bueno, también hay discusiones pero pensar no la voz como instrumento sino pensar el cuerpo humano como el instrumento del cual sale el sonido voz y entonces gracias a este a este sonido vocal y al trabajo con el cuerpo eh, en una onda poco metafórica yo estoy proponiendo bueno al al sacar voz todo el tiempo eh, la voz cambia y tú cambias, el devenir vocal, ¿no? el, el devenir vocal, el cambiar de estado en la escena y cómo esta voz ya no es una, sino, sino son muchas voces, lo cual plantea que hay una multiplicidad vocal en el ser humano. Eh, y por ahí, por ahí va la escritura, ¿no? y ta también pensando eh, que la magia o el estado en donde el arte acontece. Gracias a la voz le, le estoy denominando el estado performático, que es donde cuerpo, mente y emoción eh, coinciden para que la pieza se lleve a cabo. Y de aquí estoy un poquito inspirado mucho porque en la psicosomática relacional no soy doctora, más sin embargo estoy ahorita en un diplomado de psicosomática relacional y la psicosomática eh, es una rama de la medicina, viene de la medicina, pero toma el cuerpo como una unidad total. Ellos le llaman la, el cuerpo eh, físico, el cuerpo real y el cuerpo imaginario. Um, y, y pensar ellos las enfermedades, en su caso, eh, pues que tienen que ver con mente, cuerpo y emoción. ¿no? Yo, yo tomo al, al instrumento como mente, cuerpo, emoción y la voz como mi cuerpo invisible, eh, extensión del cuerpo físico, para, eh, pues para crear... Eh, las piezas en la escena, entonces es un poquito también el lenguaje que se ha, bueno, que he propuesto es un poco, digamos eh, no, no diré poético bueno, algunos los supervisores me dicen bueno, es un lenguaje más poético yo no, no me gusta la palabra poética pero no es un lenguaje totalmente académico porque a partir de composiciones yo voy jalando los términos ¿no? entonces realmente para que, para que la lectura pueda llevar el ritmo eh, se tienen que ver las imágenes, videos al mismo tiempo, porque es una tesis eh, híbrida, ¿no? entre imagen, video, y también se propone, o oh, bueno, estoy proponiendo, ya estoy como subiendo todo, que no sea solamente una tesis que se quede pues en el libro, que realmente nadie lee las tesis, o sea, solo las leemos nosotros, ¿no? ¿No? Que, y que, porque tenemos que leerlas, ¿no? Eh, y tutores. los, los tutores, ni tu mamá la lee. ¿no? Entonces, que se pueda crear una, una página web, ¿no? Con accesos, eh, y, y nada, yo creo que siempre el tema va, va cambiando, pero bueno, ahorita estoy en el momento en donde, eh, pues ya es el último jalón, entonces más bien no puede cambiar escribir hasta donde voy, o sea, hasta donde se, se concluye, eh, son cuatro composiciones específicas de las que estoy hablando para sustentar cierta terminología, eh, pero yo sí siento que la, la investigación continúa, ¿no? Ahorita eh, estoy trabajando en... Bueno, ya, me, hablo mucho, además. Está ya, bien, hasta está aquí bien, me cayó. <ríe> que me preguntes. De hecho, me estás adelantando las preguntas muy ah, bien. Ya. <ríe> ya, no me para la voz. No, está perfecto, está perfecto. Ah. De hecho, que, bueno, ya te quería preguntar sobre la problemática. ya eh, Ahorita nos estás mencionando cuatro cuatro composiciones y la conformación o la emisión, enunciación de términos, esta terminología en, esta, en este tipo de tesis eh, pretende hacer una teorización de la propia práctica, ¿no? Entonces, para poder hacer esto, hay un paso previo, no sé si ya estás en eso, ya lo pasaste o sigues todavía atorada en cómo plantear esta problemática. ¿Qué problemática estás planteando ante este panorama de, de creación multitrans interdisciplinaria a partir de, de la cuestión vocal? Yo creo que, eh, bueno, el primer, la primera problemática fue cómo... ¿Cómo escribir la voz? ¿Cómo definir la voz y cómo acercarnos hacia ella desde la práctica artística? Eh, hay algo que se llama los Voice Studies eh, en la academia. ¿no? Yo diría que los Voice Studies vienen desde Schoenberg, o sea, la gente hace investigaciones hace poquitito. Acabo de leer una entrevista de Meredith Monk que salió hace menos de un año. Y yo creo que Meredith Monk escribe sobre los voice studies todo el tiempo y no es doctora, ¿no? Pero eh, no. en la academia eh, surgen los voice studies en el, formalmente en el 2015 eh, con un doctor este Tomatis. Ay, lo debo tener aquí, que no se me vaya la onda. Eh, Constantino Constantín Tomatis, eh, y por supuesto es en Inglaterra, ¿no? En la Universidad de Exeter. Entonces, digo, bueno, él escribe un poquito sobre qué son los voice studies eh, más, mucho más en el teatro, ¿no? Eh, se crea toda una, eh, del, una serie de libros de, ¿cómo se llama esta editorial? Rutledge, University, no es University, pero es como el Rutledge, en donde van sacando. Y veo que hay poco escrito en español. Yo primero propuse, de hecho, la, la tesis en inglés porque mi primer supervisor era, ahora ya no es mi primer supervisor, pero tengo diálogos con él, Jonathan Hart, pues porque todo mi diálogo es con él en inglés, ¿no? pero luego eh, me animan y me dicen, bueno, escribo en español eh, y me anima también porque digo, bueno, hay poco escrito sobre los voice studies eh, en, en, en, en español y, y pienso, ¿cómo definir el, est el estado de transformación del performer vocal en la escena? con palabras, ¿no? Porque el no sé qué, qué sé yo, el que la magia, el no... o sea, es como que todo lo ves, pero no hay palabras. Y entonces digo, creo que me interesa ponerle palabras a esto y tratar de, si, si no desmenuzar, porque no quiero, no quiero poner que las cosas totalmente separadas, más bien decir, ¿sabes qué? Es que el proceso de poiesis está en la escena todo el tiempo, eh, es un rizoma completo y... No es el, la creación eh, sin un, no diría sin sustento teórico, pero, pero sí creo que hay un, algo interesante y que puede ayudarnos a entender el, el proceso de, del de, de devenir y de la, más que de la puesta en escena, del estado mental del, del artista on stage. ¿No? Yo decía que y a veces digo, aunque no lo estoy escribiendo así, que es un poco un estado alterado de conciencia. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo explicar estos estados alterados de conciencia a los cuales llegas gracias al uso de la voz? ¿no? Y, mm. y creo que la voz, eh, o sea, hay escritos en filosofía, en teatro, eh, hay un escrito, tengo, de hecho acá tengo un libro, mi acordeón, eh, a Voice and Nothing More. Hay dos libros con esta misma portada, ¿no? De eh, Domstruck de Stephen Connor que casualmente ocupó la misma, bueno, se hablaron, se pusieron de acuerdo, y este de Mleden Dollar, eh, que es una onda mucho más eh, filosófica, eh, ¿sí? eh, y la lacaniana, eh, sobre la voz. Pero yo decía, bueno, cuando un artista, artista, tampoco, a veces estoy peleada con el decir soy artista, pero ahí voy poco a poco, eh, soy creadora, ¿cuándo la, la, los creadores eh, van a poder escribir ¿no? acerca de lo que hacen? Creo que eso, eso me interesa. No, no quiere decir que alguien que no haga teatro no pueda escribir sobre teatro, pero a mí se me hacía muy interesante eh, el, el decir, bueno, yo como creadora voy a, voy a escribir sobre lo que hago y tal vez inspire o les ayude a otros o no, a lo mejor no le ayuda a nadie. Pero, pero sí es importante para mí que los creadores escénicos y los que están sudando eh, no precisamente definan, definan en su totalidad, pero que sí eh, creo que es el cobrar conciencia de lo que te está ocurriendo al momento de estar ahí. Eso, eso me interesa. ¿Podrías volver a mostrarnos un poquito más la portada para tener bien el dato? Uh -huh. Este libro se llama A Voice and Nothing More de claro, LennDollar. Y el otro tiene la misma portada eh, y se llama Dumbstruck, A Cultural History of Ventriloquism. Um, ¿Quieres que lo, lo traiga? Nah, uh, no. Si quieres, y si sí. no lo tienes tan lejos, estamos aquí ahorita un comentario que sí les está ayudando. Esperen, esperen. No voy a escuchar durante a un segundo. <coughs> Tienen preguntas que hacerles, Carmen. Este es el otro. Ay. Este, ay. este ay, sí es el... un tabique. Este es el otro. Órale. Sí. Este sí es un tab tabique. <risa> <risa> Digo, um, está, Este libro es como, tiene, es una Biblia si les interesa la voz. Ay, sí. Y hay como varios, ¿no? De la, la serie de Rutledge, eh, este es el, el primero, el que y hay ahorita muchísimos, um, es muy... Uh, no diré que ya... que ya Me gusta, me gusta, pero veo que ahora van sacando cosas, eh, diría un poquito más light, ¿no? poquito como que a, cuando uno empieza, no sé, las editoriales o las revistas a hacer cosas, eh, se clavan y después... Eh, como que hay cosas más light. Pero las, los últimos creo que han sacado unas cosas sobre Margaret Pikes. Margaret Pikes es una profesora Roy Hart que vive en Inglaterra. Eh, su hermano se llama Noah Pikes y, no, eh, sí, y Noah hizo este otro libro. Este más bien es una historia, si les gusta la vida, Dark Voices, uh, que tiene que ver con la historia de, de la génesis, dice, de, de Roy Hart Theater, ¿no? Um, que el Roy Hart... Eh, bueno, es como una tra es una tradición vocal más que una, más que una técnica y, y pues yo trabajo con ella desde el 2007. Sí, Rodlich publica unas cosas geniales ¿no? en, en cuanto al arte y necesitamos traducirlas y necesitamos tener esos materiales, que aparte son carísimos, por desgracia, tú quieres comprar un libro y son mil, mil quinientos pesos, ¿no? Ya con el cambio del dólar o la libra esterlina. La verdad es que eso es, también es un problema, eh, bueno, hablando de todos los problemas que tenemos, eh, pues la bibliografía, ¿no? Digo, creo que ya en su mayoría todos entendemos inglés, pero más allá de entender inglés, es el, el acceso, ¿no? Eh, uno que... A mí me gusta tener el libro. La verdad es que yo compro muchos libros para, para mi investigación, eh, pero ya en digital. O sea, eh, no, pues por ejemplo, libros de... Bueno, de De Luz los, los encuentras, pero, por ejemplo, Adriana Cabarero uh, hay un libro que se llama A Voice and Nothing... Mo and ¿No? cómo ¿Se llama? Uh, For More Than One Voice. De Adriana Cabarero. Eh, no sé uh, Listening and Voice uh -huh. uh, Don't Idle pero bueno, vas, vas comprando los PDF porque pues, y además bien caros aparte, ¿no? no, no, no el electrónico cuesta menos no en algunos casos es un poquitito la diferencia, pero a veces el precio sigue siendo igual sí. y la desventaja de algunos libros electrónicos es que Raulage como Raulage, ¿no? que tiene su aplicación entonces pues tienes que descargar la aplicación y luego, si la actualización y no sé qué, cuando quieres consultar tu libro rápido, te tardas un montón de tiempo. Ya cuando abriste la aplicación, ya no te acuerdas qué era lo que quería buscar. ¿no? ¿Y sabes qué está feo? Yo descubrí, bueno, si sí es crítica, se vale todo. Ah, eh, en Gandhi, ahora, no sé si ya lo corrigieron, pero yo tuve, compré un libro en Gandhi um, de otro que también se llama Tomatis, pero no es este, es uno más antiguo, que eh, Fátima Miranda. Me recomendó Fatima Miranda, si no la conocen, es una gran vocalista, artista eh, internacional, española, eh, que, que sí, todos tienen que conocer. Bueno, eh, me recomendó ese libro y dije, bueno, físico cuesta muchísimo. Gandhi, cómpralo. Y ellos también te hacen bajar una aplicación para que lo leas. O sea, si está... Sí, está muy feo, ¿no? Que se someten a sus reglas del juego y y luego uh, los juegos no son tan buenos ¿no? la verdad es que te hacen perder tiempo dinero y dinero uh -huh. o sea sí no hay de otra el libro el libro impreso y los tabiques esos como los que tengo aquí atrás quieres eh, instruirte a aprender cosas nuevas ese sentir el peso el olor del libro y ojearlo, no, hay, no, hay, no es lo mismo que estar en una tableta o en la compu, pues, ¿no? no. Por desgracia. pero Eso es para no... la, la mudanza, ah. para la mudanza. Esas son desventajas, uno que anda de un lado a otro, ya carga toneladas, ya no cargas muebles, ya cargas libros. La verdad es que sí. sí, pero bueno, tiene sus pros y sus contras. Oye, la metodología de tu tesis, ¿cómo la estás abordando? ¿Qué, ¿Qué teorías te estás apoyando? Bueno, ya mencionaste estos autores, pero ¿hay más metodología? ¿Alguna otra cuestión con la que estés este, ensamblando tu, tu método de investigación? Pues realmente, la, fíjate que eh, cuando empezamos los semestres, ahora sí que la metodología era crear tu propia metodología. Eh, y fue al ser una. Era realmente un bucle, porque no no es una no es el método científico, no es cuantitativo ni cualitativo totalmente. Entonces, eh, pensando un poquito eh, en... Hay, hubo un hombre, bueno, no me gusta mucho decir nombres, pero pues estamos acá en la academia, ah, eh, Dick Higgins, ¿no? Del Fluxus, que decía, bueno, esta onda... inter Cuando yo dije, ah, estoy intermedial, pensando en el lo que hago se define más por lo que no es que por lo que es. ¿no? y entonces como estás en el no es en el entre en ese en el vacuum, sí, en, en el vacío entonces es va, voy era mi metodología era hacer práctica tener todo un diario no pero a partir del eh, a, no solamente a partir del diario sino de bueno de lecturas em, empezar a escribir sobre el proceso de, de creación fíjate que mi, mi supervisora, esta Rosana Lara, me pedía, ahorita no sé si lo, lo voy a incluir, espero que no me escuche. nada Rosana es una, una yeah. super tupasa. esto La verdad, esto lo estoy pensando para otro libro, pero esa es otra historia. Eh, me decía que era importante escribir el proceso de composición, hmm. ¿no? de, la, de la preparación del cuerpo. Y yo eh, le digo, oye, es que es, hablar sobre esto ya me lleva hacia la técnica, incluso, o sea, hacia otros lugares que no son realmente el performance, ¿no? Entonces, el diario, aunque tiene estos, estos procesos de, estos espacios de, eh, como dije?, de, de creación de composición, más bien me enfoqué, eh, o me estoy, bueno, ya terminé como todos mis diarios y toda esta onda, eh, me enfoqué en el, ¿cómo...? cómo te sientes en la escena, que todo tiene que ver con la, con la escena, y a partir de ahí, como regresar, al, regresar, ir a la práctica, regresar a la escritura, y, y, al, y cuando haces una segunda presentación, eso también era un problema, bueno, no un problema, pero una situación en donde tienes las composiciones, y hubo composiciones que las pude presentar siete veces, y en es, países diferentes. Por ejemplo, en espacios diferentes. Y hubo piezas en donde solamente para public dos veces. Entonces, la experiencia mmm, no, la, no la terminas como de, a, de asentar, pero ya con eso tienes que regresar a la escritura. Y después de escribir, la presentas otra vez. Entonces, es como este bucle de creación, acción, escritura. Regresa, ¿no? Y en reversa. Eh, y. Y siempre pensando en, en esta práctica que al final de cuentas ya en, pues en la tesis le estoy definiendo, porque no era interdisciplina, ya sabes, todas estas palabras, interdisciplina, intermedial, inter... multi ¿quién sabe qué? Eh, me, lo definí como una práctica intermedial, ¿no? que no es teatro, no es danza, no es música, no es solo eso, sino esto, es lo que no es que está en el medio y lo cual se define o defino o le, lo usamos, como el performance vocal. Eso es lo padre de estos perfiles de estudios doctorales que combinas teoría y práctica, y eres tú mismo el que va haciendo los conceptos, las nociones prácticas, y que se nutren de tu práctica artística, ¿no? Vas de un paso a otro, es un proceso iterativo, reiterativo, que va creciendo y aumentando, y como bien dices, da pie y margen para otros, otros proyectos de investigación, ¿no? es, es, es muy sí. interesante. Y, y además es, es padre, pero es difícil. A mí, bueno, ahorita acá tengo una hojita, mi acordeón, <risa> ¿no? pero eh, este acordeón no lo hice hoy, pero lo hice mientras, bueno, voy escribiendo y luego regreso a él, porque voy haciendo círculos, ¿no? Y, donde, y ves cómo tus conceptos base ¿no? van, van, todos entran dentro del círculo, pero súbitamente ya dices, ah, oh, pero es que también puedo irme hacia acá, y el rizoma no sé qué, y lo, la psicosomática, y Young y el no sé qué. Y dices, a ver, creo que lo difícil es acotar, ¿no? Que ese, creo que hasta ahí ya lo logré, pero entonces el, el proceso de escritura es acotar y decir, por eso, por eso comentaba con, con Rose, ¿no? Igual, si escribo sobre esto, que también es interesante, se me va a ir a otro lado y todo, te, o sea, el título tendría que cambiar. Entonces, ahora, paralelamente a esto, eh, con el diplomado de psicosomática, eh, estoy escribiendo un texto eh, que tiene que ver con la, la técnica, ¿cómo era? La técnica de encontrar tu propia técnica. <risa> eh, que no, no es el doctorado, pero es como pensar la voz y el cuerpo como algo individual, el cuerpo como instrumento, la preparación, o sea, todo este rollo más pedagógico, podría decirlo también, eh, pero no, no está dentro de mi tema de investigación, es como otro apartado. ¿no? Y, y como bien dices, es padre porque te, te vas dando cuenta que es, son muchas ramas y es una onda de nunca acabar. Y, y te puedes volver loco, pero también te va enriqueciendo porque te vas inspirando eh, en, en lo que vas componiendo, ¿no? No solo para tu, tus piezas de doctorado, sino para otras colaboraciones. Sí, sí, eso es lo padre de esto. Um... Ya me distrajo aquí el clic. Este. ¿Has hecho investigación de tu tema? Digo, claro, a la presentación de los performances es una, es una difusión de tu tema de investigación, pero participar en coloquios, en mesas de investigación, seminarios, eh, ¿de qué manera estás dándole difusión antes de que se concluya la tesis? La verdad, soy muy mala para eso, tengo que decirlo. Eh, creo que cada vez que presentaba o presento algo, Casi no menciono que estoy en una cuestión de doctorado. Eh, digo, yo estoy en ello, estamos terminando. No estoy en contra, pero sí creo, siempre me eh, voy más hacia la parte eh, creativa, no más que más que de investigación. Pero he podido, más que yo, yo la verdad no, no estoy como publicando, pero sí hay cosas como, por ejemplo, este David, Jorge David, eh, es que no me acuerdo cómo su apellida, es terrible bueno, pero es doctor en la Facultad de Música, él estaba haciendo una, una ponencia y entonces yo le mandé, de hecho, algunos escritos a él, ¿no? Eh, para que él empezara. Hay una plataforma, que ahorita te voy a decir cómo se llama, porque se me va Susana. La hay una doctora que se llama Susana Actoy Actoires, um, en donde hay una, apenas hice una curaduría que va a salir hace poco, yo creo que ya en un mes, espero, sobre unas piezas y también eh, esta plataforma. Susana Pérez Acto González Actores maneja esta plataforma. Se llama. Oh, denme un minuto, la voy a buscar en mi computadora. Susana González Repositorio. Repositorio Institucional. Oh my God es un repositorio institucional es un repositorio de la UNAM ok Poética Sonora ¿no? ahí hay algunas algunas cosas Poética Sonora que es un, un repositorio de la UNAM y la que coordina es la doctora Susana Actoires. pero yo, la verdad sí, no. yo creo que hay que hacer como más difusión y, y no sé si Hijo, estoy No estoy peleada, digo, ya estoy en ella, ¿no? En, en, en esta onda institucional, solo solo que pues siempre he sido eh, freelance y, y creadora más, eh, y escribo y, y hago creo que la investigación por, por gusto y porque también espero que me abra otras puertas, ¿no? También hace otras latitudes, que es como un objetivo también importante. Uh -huh. Ahorita hablamos un poquito de eso, solo quiero comentar. Uh -huh. Que yo conocí a Sarmen, para el público, <ríe> en un... ¿Qué fue? La presentación, porque eres de la primera generación del doctorado de Limba, ¿no? Hicieron la presentación de sus proyectos doctorales La Generación, y yo fui de metiche un día a ver qué proyectos estaban trabajando. Porque el proye... doctorado de Limba se anuncia como muy amplio, pues, ¿no? De... Hay muchísimos temas de investigación ahí que según este, promueven y proponen. Y tenía yo esa curiosidad, ¿no? Es doctorado en Artes. Y voy y escucho su presentación del proyecto doctoral, y yo justo andaba buscando una colaboradora, colaborador, para mi proyecto doctoral, ¿no? Música electroacústica, electrónica, voz, eh, y que fuera performer, ¿no? y veo a Sarmen el y inmediatamente después de que hubo la pausa, voy y la abordo, y le digo, por favor, colabora conmigo, esto es mi proyecto, estoy trabajando tal y tal y tal, que ahorita vamos a hacer un comercial a propósito, que justamente ayer estrenamos un proyecto en escena, estamos compartiendo escena juntos y es un enorme placer, ¿no? El equipo que se conformó y reunió para este proyecto eh, es bastante interesante y pues la parte fuerte de Sarmen está allí. Ayer, mm. eh, al final de la presentación del estreno, este se acerca un chico, y me dice, oye, tú diste clases en Unitec hace 10, 11 años, ¿verdad? Y yo, sí, ok, ¿no? ¿Qué, qué cosa tan rara? Y me dice, tu música, eh, la chica que hace la música, es genial, dice, pone una emotividad y una intensidad de, al ejecutar la música y, y la voz y eso impregna a los títeres y eso impregna uno como espectador y es una magia que no puedo describir me dijo, no no lo pude Ay, grabar cosas, palabras muy interesantes no y, y me dijo, espero volver ¿dónde puedo verlos, este buscarlos, encontrarlos? Y ya le di las redes sociales de, de zona de títeres y demás y este, se quedó impactado yo fui un espectador, no creo que alguien lo haya invitado, no sé no, no le pregunté cuál es era su top. No sé si sea mi fan, si vive por la colonia, si es espectador este, eh, recurrente del teatro. Yo, yo di clases en esta universidad para chicos de diseño gráfico, ¿no? les daba escenografía. Eh, cosa que es necesaria para un diseñador gráfico, porque luego se ponen a hacer esas cuestiones ¿no? de stands y eh, displays y demás cosas de publicidad. Pero eso fue lo que, lo que me comentó este, este joven que me dijo que, que le había impactado tu trabajo performativo en la escena, ¿no? Del, del modo en que, que te entregas y estás presente ahí, ¿no? Oh, gracias. Qué buen Esa chorno. presentación y pequeño comercial, ¿no? Es bueno hacer este comercial porque entre todo lo que uno hace, digo, ahorita estamos hablando del proyecto doctoral, ¿no? Pero creo que um, bueno, como, como creadora, como artista, eh, es, Odio, no odio, solo, se me complica definirme, es cuando te dicen, ¿qué ¿y tú qué haces? ¿No? Yo soy música y, bueno, ahora ya no sé qué digo, digo, soy música, perfume vocal y no sé qué y tal, ¿no? Pero, ¿y qué tocas? ¿Y qué haces? <risa> ¿no? Entonces es como, uh, ¿y tu proyecto tal? Entonces creo que más es polifacético, multifacético, no por, uh, no por pretensión, pero decir, bueno, es que soy música y ¿qué hace un músico? hoy eso. Pues ¿Música? hace música, ¿no? O sea, haces, haces música, pero a mí pensando en esta cuestión de interdisciplina eh, que en la cual, bueno, yo entré en el 2009, un poquito, bueno, 2007, que es cuando me voy y empiezo a descubrir performance, más en cuerpo propio, bueno, es que realmente puedo hacer muchas cosas. No pensando en decir, ahora soy bailarina y soy esto y... No, dentro de mi área sonora, disfruto componer... Dis, eh, y sí, la voz es el 95% de mi pasión, pero me encanta componer, tocar en vivo. Creo que la escena es, es, es algo que no se puede comparar, ¿no? Y pensar en este proyecto... Es chistoso ahora que lo, que lo, que lo, bueno, lo sacas... A, a flote cuando nos conocimos, y es cierto, fue gracias al doctorado, ¿no? Y entonces, o sea, hay cosas que los doctorados sí te dan padres, como este proyecto de Zona de Títeres, en donde eh, mi idea, eh, bueno, yo, yo sigo pensando en que podríamos hacer una onda cuadrafónica, eh, pero bueno, lo, los teatros no siempre nos dan para eso, para que sea una, o sea, una experiencia cinematográfica y, y envolvente, eh, pero me, me, me encanta y creo que el darle darle vida sin tener que yo estar ahí, ¿no? O sea, yo siempre estoy, grito, babeo, me arrastro, lo que sea, canto. Pero ahora es estar desde, es, desde otro lado haciendo música eh, desde fuera, pero siendo parte. Creo que eh, somos un, bueno, yo soy contenta, somos un buen equipo. Y, y siguiendo el comercial, sí deberían de ir a ver esta obra de Gabriel, que es estupenda. Oca del Ánima, ya. Bueno, sí, ponemos el comercial porque sí me dijeron en el instituto promocionalo, porque el instituto de artes está involucrado ahí también, ¿no? Está okay, okay. coproduciendo en cierto sentido. Este Maestro Jesús Islas fue el que me sugirió de estar insistiendo en que lo promovamos en las redes sociales del, del instituto de artes, porque en efecto, pues están eh, participando en cierto modo, ¿no? Entonces, el proyecto es Oca del Ánima. El Hueco del Alma. Estamos Ayer estrenamos en temporada en el Sergio Magaña de la Ciudad de México. Jueves, viernes, 8 horas, sábado, 19. Y domingos, 18 horas. Son solamente ya siete funciones. Eh, terminamos el 7 de noviembre. ¿no? Bueno, después de este comercial... <ríe> es válido. ¿no? Porque nos incumbe a los dos, ¿no? Si digo, si quieren conocer nuestro trabajo y qué mejor que nos vean juntos en escena. Eh, pues tienen la oportunidad de, de acercarse en estos días a ver qué hacemos y cómo lo hacemos ¿no? y por qué y qué hay en estos proyectos doctorales porque también Oca del Ánima es parte de mi proyecto de doctorado, sí. de mis investigaciones que estoy también ya involucrando en, en el Instituto de Artes de la Universidad de Autónoma del Estado de Hidalgo. pues ¿no? eh, Ya pues, vayamos cerrando un poco la plática, ¿qué le recomiendas tú a alguien que quiere hacer doctorado? Si alguien te pregunta, Sarmen, yo quiero hacer un posgrado, ¿por dónde empezar? ¿Qué, ¿Qué no debo hacer? Yo le diría, ¿por qué quieres hacer un doctorado? Primero piénsalo, piénsalo bien. Eh, en mi caso, yo no, yo no dije, yo quiero hacer un doctorado. Eh, cuando, como les comentaba al inicio. Eh, ¿cuáles son mis opciones para sobrevivir en un país lejano? Aplica, ¿no? Eso realmente fue, ahora lo, fue otro motivo, la, fue como que llegó a mí, pero no, yo no, bueno, quiero hacer un doctorado y empezar a buscar universidades para doctorado. Yo creo que lo primero es, ¿por qué quieres hacerlo? O sea, sea cual sea la razón, eh, sé consciente, ¿no? Ahora traigo tres, tres palabras eh, muy presentes que tienen que ver con mi investigación más pedagógica eh, que tiene que ver conciencia, centro, concentración, de, de, el centro, el cuerpo y equilibrio son esas tres palabras que estoy trabajando mucho eh, y creo que esas tres también eh, cuando digas bueno quiero hacerlo entonces sé consciente de, de que lo quieres hacer cuál es el centro es el core no el corazón de, el por sí la potencia no y y que eso te dé un equilibrio. Ahora, yo diría, escribe tu propuesta y, y, y no la cierres. deja Sé como una esponja, porque, porque sea, sea donde sea que lo vayas a hacer aquí en otro país o, y, y, y comience como una práctica led research o práctica based research o simplemente eh, research escrita, va a cambiar. O sea, no... No escribas la tesis antes de comenzar el doctorado. Creo que ese es un error que muchos, eh, tal vez tuvimos, ¿no? En no un hizo es que yo ya sé qué es lo que quiero decir. Es, es eso. Y comienzas y al año, eh, no, es que tú está, estoy confundida, no sé qué va a pasar, y, y déjate llevar. O sea, no escribas la tesis antes de comenzarlo. Si estás decidido, decidida, eh, aplica. Y si puedes, búscate una beca. Porque es muy difícil hacer un doctorado sin becas. Eh, yo nunca tuve, yo no tuve beca. Eh, digo, tampoco te mueres, pero sí es muy, eh, te consume mucho. ¿no? Y está padre que tengas momentos de, de relajación, ¿no? Que, que no te aferres. Entonces trata de conseguir una beca, sé como una esponja, no escribas la tesis antes. Eh, y si lo comienzas, acábalo, eso definitivo. Es mis consejos, Mis consejos de la abuela. Genial. Pues estaba revisando preguntas en los chats de las tres plataformas en las que saco el directo, pero no, no los únicos que hemos tenido son los comentarios de Harun y Young, que le agradecemos que haya participado. Yo te agradezco mucho también tu participación, si no hay nada más que agregar de tu parte. vemos <ríe> por concluida la charla del día de hoy. Muchas gracias. Igual esto se queda grabado, ¿no? Para compartirlo. Sí. Uh -huh. Se queda grabado y yo las descargo. Y posteriormente esperemos hacer una publicación con estas charlas, porque obviamente se pierden en toda la información de la web, y como dijimos, no hay nada mejor que tener un librito en la mano, ¿verdad? <ríe> Oye, ¿puedo hacer un comercial? Sí, venga. Eh, bueno, pues el, del 22 al 27 de noviembre va a ocurrir algo que se llama el primer encuentro internacional Alquimia Vocal, el cual eh, pues tiene que ver con mi plataforma, Alquimia Vocal, que es una plataforma de enseñanza. Eh, las aplicaciones cerraron hace dos días, eh, los resultados se darán la próxima semana, más sin embargo eh, habrá cuatro, tal vez logre, eh que sean seis actividades abiertas al público, presenciales. Eh, y esto se va a llevar a cabo en el Centro Nacional de las Artes. Eh, tiene que ver, bueno, con todo el entrenamiento físico-vocal. Eh, son siete profesores. Eh, Esparta Martínez, Espartaco, Fer Vigueras, Linda Weiss, viene de Francia, Enrique Pardo viene de Francia, Nicolai Galaén, él eh, viene de Estambul, eh, la queridísima Eve Rosell argentina, que radica en México desde hace muchísimos años, y bueno, su servidora. Entonces vamos a estar haciendo esta, esta semana, que realmente es un logro, eh, nos apoya el Centro Multimedia, parece que el IFAL eh, nos va a echar un poquito la mano, todavía estamos ahí viendo, pero es, es, es realmente algo que me entusiasma mucho. Yo, eh, 17, 18, 19, 20, 20, sí, es el cuarto año eh, de, con, con alquimia, y finalmente... Eh, pues decidí hacer este encuentro. Que si todo sale bien y sé que todo va a salir bien, porque las aplicaciones fueron muchísimas, o sea, el llamado, la verdad, convocó mucha gente. A mí me encantaría poder eh, realizarlo una vez al año o bianual. Entonces, si les interesa, eh, si no aplicaron, no se preocupen, va a haber cosas abiertas al público, pero chequen eh, las redes en Alquimia Vocal, así están. Y si, y si me buscan a mí, Sarmen Almond, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, ya saben, eh, ahí está toda la información, entonces ese, pues es un evento que, importante. Súper bien, pues te decimos mucho éxito en el evento, ya está haciendo, ¿no? hubo, sí. hubo audiencia que se apuntó, genial, que salga todo bien, mucha mierda. Gracias, gracias. Como decimos en el teatro, pues, ¿no? Sí. Que no se ofenda a nadie. No, y pueden acompañarnos hoy en la noche a la función a las 8 horas, 20 horas, Teatro Sergio Magaña, ubicado en Santa María La Rivera. Ahí nos pueden ver en vivo y en directo y pasar a saludarnos al final de la función. Por supuesto. Muchas gracias, Carmen. Gracias a ti, Gabriel, que estés Saludos. muy bien. Gracias por el espacio y también a la Universidad de Hidalgo. Nos vemos al rato en la tarde. Nos sí. vemos el próximo viernes con estas charlas de artistas con doctorado. Saludos, yo soy Gabriel Silva, docente e investigador de, en la licenciatura en teatro del Instituto de Artes, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias.